¿Qué tal? Qué gusto saludarnos. Viernes, fin de semana. Nos dice la productora, Lacho. Lacho, primero que nada, gusto Hermano, saludarte ¿cómo estás? otra vez de Nueva Cuenta. Segundo programa. Sí, señor. No me preguntes cómo estoy. De hecho, es lo que iba a decir. Nos dice la productora, con enjundia, con ánimo. No, Sigo man. dolido todavía, Lacho. Che, fútbol. Se güey. nos fue el mundial, así como agua entre las manos, carajo. No, vamos a hablar de básquetbol, mejor. Mejor, ¿verdad? Béisbol o algo, güey. Te iba a decir fútbol americano, Oye. güey, pero no, mis paquets no, están también por la calle en amargura. No, güey. Algo en que nos vaya bien, güey. Nada, o sea, pues es que fue un año malo, güey. Eh. Muy malo. Deportivamente hablando, bueno, en lo, en lo profesional, porque sí. siempre los que sacan la casta son los deportistas amateurs sí, los de sí. taekwondo, los de clavados, pero en fútbol, que es donde más lana se le mete, no valen madre. No, y aparte, Rafa, eh, lo, lo que cala ahora sí es, es que... Estos canijos creen que te pueden ver la cara, me explico. Y no a nosotros nada uh -huh. más, sino a toda la gente que, que está enamorada del fútbol y que están ahí metidos con el fútbol. La verdad a mí me, me parece que son fregaderas que jueguen así con la gente, que le generen tantas expectativas. Si sabes que no estás trabajando bien, por ejemplo, si, si, si vamos sobre todo lo que ha pasado en el Mundial, empecemos por el contrato del Tata Martino. ¿Quién, ¿A quién fue el, el tarolas que se le ocurrió hacerle un contrato por adelantado al Tata Martino con una cantidad histórica, jamás se había pagado esa cantidad de dinero a ningún técnico nacional, se llame como se llame, y al Tata Martino le pagaste por adelantado. Jamás tuviste a alguien que estuviera cerca de él, como por ejemplo, hoy está el Tata Martino y tiene de auxiliar a uno de los mexicanos. A huevo, o sea, alguien que esté ahí cuidando la casa. ¿no? Que le diga... Exacto, exacto. Que, que lo estoy midiendo, controlando. Exacto, y a pesar de todo eso, México empujaba, ¿no? Pero yo creo que como, como muchos dicen, va a sonar muy trillado, pero sí suena como a crónica de una muerte anunciada. Sí. Era algo que podíamos predecir, es algo de lo cual todos ellos que dicen que todos los que dicen que son adivinos y estas cosas, se pueden colgar de este tipo de cosas sí, porque, claro. porque la verdad esto fue una una, una no, barra basada. Bien. no, y fue no una barra basada, es una mentada de madre al fútbol. Y, y, y, y, nos meteremos en genérico de lo que ha pasado con México eh, o lo que pasó con México en la Copa del Mundo, pero todavía tener el descaro de decir, y reconfirmamos a John de Luisa para todo lo que se tenga sí. que hacer para la próxima es Copa una burla. del Mundo. Imagínate. Pero sabes por qué lo confirman? Porque a ellos, ellos ven que el, el éxito de John de Luisa fue palpable. Aquí. Ah, claro, la lana. Claro, y en lo deportivo pasa segundo término. Claro. Ahora, habrá que ver, Lacho, porque se viene un proceso mundialista donde no vas a tener partidos eliminatorios. ¿Por qué? Tú ya tienes tu lugar seguro sí. y el único torneo oficial va a ser la Copa Oro. Sí, no, y, o sea. y, y, y la bronca es, eh, a, a, entiendo dónde vas, cómo va a trabajar México. Exacto. ¿cómo? Si va a trabajar con los dos o tres partidos pinchurrientos que tienen que hacer con Zoom, que es, es a Wii uh -huh. o sea, los tienes que cumplir porque es un... O sea, vendieron la selección mexicana en los Estados Unidos a esta empresa por no sé cuántos miles de años, güey. Sí, y tienen y, que cumplir con los con el y, contrato. Y esa empresa está ligada, tristemente, a puros países con todo respeto, chiquitos. Selecciones chiquitas. Selecciones chiquitas. No, no te sirve para crecer. Uh -huh. No te sirve para tratar de buscar algo bueno. Veo yo hoy la selección de Estados Unidos, que trae un promedio de 23 años de edad. De las más jóvenes. De las más jóvenes. Y México, la penúltima más vieja, güey. Ajá, bueno... Y los Estados Unidos siguen con vida dentro de, de, de la Copa y tienen unas, una, un grupo de jugadores que te va a dar para dos, al menos dos mundiales más. Eso es una eso es un trabajo estructurado. Ese es un trabajo pensado. Ajá. Ese es un trabajo que piensa no para hoy. El hoy ya se pasó. El hoy ya se acabó, güey. En el fútbol tienes que trabajar con, con mucho tiempo, de, de, de adelantarte mucho tiempo y, y acá es una barrabazada. Le confirmas o lo reconfirmas a, a, a John de Luisa cuando tuvo una gestión espantosa donde tuvo que correr a toda la Comisión de Selecciones Nacionales que estaba llena de amiguismo, ¡Tut! no de gente que talentosa y que supiera. Eh, eh, la verdad está jodido. Está jodido. O sea, ¿cómo dejas a John de Luisa en la federación? Sí, no, o sea, tuviste la peor participación en la historia de los mundiales en los Exacto. últimos 40 años, güey. Y luego después, no vas a confederaciones, eh, fracasas en el femenil, fracasas en la super... O sea, la, fracasos por todos lados, güey. ¿Cómo sí, sí, sustenta sí. John De Luisa su trabajo, güey? Nada más en la lana, que ahí te das cuenta. Si lo reafirman, es porque lo que les interesa es el dinero, güey. Totalmente. O sea, no hay de otra, no hay de pero, otra. Pero, pero si, bien, si bien es cierto, eso puede pasar... Rafa, bueno, ábrete, güey, y a ver, no se ilusionen, esto es un negocio, y nuestro negocio va dirigido a esto, no lo van a hacer, lo No, sé. no, no lo van a hacer porque pues, no puedes pedirle que no ilusione, que no se ilusione la gente, si eso es lo que vende, güey, o sea, la, la selección vende ilusión, güey, no realidades, güey, vende ilusión, tú ilusionate, güey, tú ilusionate, al final si te veo no, llorando, ahí, a mí me vale güey. madre, güey, claro, como, y... como vimos a miles de mexicanos en la tribuna al final del partido llorando, pero qué, pues qué importa, güey. Yo ya sabía que no iba a pasar de la primera ronda. Wey. Sí, ahí el tema es wey? que a, a la raza lo que, hay que lo que queda decirles es abran los ojos. O sea, si vas a tomar la decisión de ir a comprar un boleto, hacer un viaje tan caro eh, para la selección mexicana, no esperes que, que la Federación o que la gente de la, de, de la comisión de ahí de, de, de selecciones nacionales y demás se vaya a interesar por la gente. No se interesa por la gente. Ellos hacen una gestión para que la gente se enamore de este proyecto. Y gasten su dinero en eso y no en otras uh -huh. cosas. Entonces, eh, a, pero si bien es cierto eh, finalmente es negocio y, y es respetable que tengan su negocio, pero, pero no le juegues el dedo de la boca a la gente. Eso, eso es lo que tal vez puede cagar, ¿no? O sea, no, sí. no, no le juegues el dedo de la boca a la gente, sino diles la verdad o, o, o aviéntales una media verdad al menos para que ellos puedan estar ahí eh, impulsando, comprando el jersey y todo este tipo de cosas. Pero creo que Ojalá alguien que tenga el poder para hacerlo gestione algo como para pensar que podamos tener algo diferente en nuestro fútbol. Vi hoy que, no recuerdo cómo es la comisión, pero parte del gobierno, ¿no? Eh, una diputada levanta la mano y dice Tata, mil cosas, ¿no? Uh -huh. Muchas sin sentido, no le entiende al fútbol, pero ella sale a hacer su, su labor, ¿no? Y, y dentro de ello dice. Y vamos, y vamos a investigar. Y que, que tienes que investigar? No tienes que investigar nada. Te, tuviste que haber trabajado antes. Alguien sí. le tiene que enseñar a la señora que tiene que leer un poquito más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un negocio privado. Otra vez, esto es un negocio privado. Esto no está en manos del sí. gobierno. no, no, no. De hecho, si metes temas de fútbol en cuestiones legales, te metes en pedos, güey. Y claro. de, te desafilian y desafilian al jugador que intenta <risa> llevárselo por la vía legal. Porque esto es... Iniciativa privada, esto va. Eh, la FIFA es la que soluciona. Si la FIFA no tiene una resolución, van con el TAS. O sea, son organismos que rigen el fútbol. Exactamente. Que no tiene por qué entrar temas legales en este, en este tema. Exacto. Por eso cada quien habla de que la multipropiedad, que si eh, se deben eh, dobles contratos, y, etcétera, etcétera, porque ahí los que regulan todo. Aquí en México es la Federación. Si llega a haber problemas aquí, pues ya se van con la FIFA y con otras. Pero, el tal. pero, pero a, no entra la pero las te leyes. Te voy a decir algo, Rafa. Acuérdate de la época, por ejemplo, de los draft, de, de, del mercado de piernas, ¿no? Uh -huh. Sí. En ese entonces había una prohibición por parte de la FIFA para realizar okay. los draft. Bueno, yo estuve presente, Rafa, en una cobertura de un draft y fueron gente institucional de la FIFA. Y estuvieron en los eventos que hicieron y se divirtieron y los llevaron a la playa. Y to A la gente de la FIFA oficial, güey. Pues, como pues, quiera encuentran la manera. Claro, porque pues, los tratas con madre. Pues, ¿Para qué digo algo si me están tratando con madre? Estoy de vacaciones gratis porque no. los draft los hacían en Cancún, güey, ¿no, nada pendejos. Sí, sí, sí, claro. O sea, ¿por qué no se hacen en, en la Ciudad de México? no Y además convences, por ejemplo, cuando es Ben Goran, Goran erickson que fue una barrabasada la contratación de ese técnico. Pero le, le tenían un penthouse en Nueva York y un penthouse en la Ciudad de México, repleto de... M muchachas. Muchas. <risa> Muchas. <risa> pues imagínate. Pues el vato, pues, pues, pues creo que no estaba pensando en eso, güey. Creo que no estaba pensando en el fútbol. Aparte le pagaron bastante bien al güey. Mira, este... me sobraron estas veladoras. ¿Para qué, güey? Las prendí para el juego y estaba ahí pidiendo... Y Uy, pues, las Henry, Martín, denokis, Henry Martín no me sirvió, wey. pero ahora vamos a prenderlas porque México pues ya está muerto, güey. Se acabó. Se eh. acabaron las veladoras, güey. No eh. me no prenden, güey. <risa> <risa> me las pero, acabé, güey. Con México no prenden ni las veladoras, güey. Este, no, la, la verdad es que ya ves que luego... Y mucha gente tiene, y muy respetable, ¿no? Que tienen sus veladoras y sus... Las creencias. Y sus creencias y todo. Pero yo creo que ni, ni, ni en lo que creen les está funcionando, güey. Porque la verdad que está muy jodido la manera en que se ha manejado la, la Federación Mexicana de Fútbol. Y de verdad, es lamentable... Estamos de luto, sí, en, futbolísticamente hablando. En diferentes espacios que hemos platicado de esto, uh -huh. eh, se oye tal vez a lo mejor duro o difícil, pero muchos no creen que esto vaya a cambiar. Yo soy uno de ellos, yo creo que no va a cambiar porque no les conviene ni quieren que cambie la cosa. ¿no? Mientras ellos sigan recibiendo dinero, le sigan robando a todos sus sponsors, güey, que, que bueno, a algunos les roban y a otros pues, se dejan robar, güey. ¿Sí? Porque quieren estar en el ajo. Pero es un negociote tan grande que yo creo que, que permitiría. Es un negocio tan grande que permitiría no ser tan descarados en el, en el tema de cómo se maneja el fútbol. ¿Qué tanto.? Fíjate, porque estas son, son culpas repartidas, güey. O sea, no, no. queramos. Eh, juiciar, porque he escuchado programas de radio contigo con, en la competencia y allá y en Ajá. la tele y en todos lados y todos se van sobre Martino y sí, es el principal responsable pero hay un problema de raíz, güey también, porque por ejemplo, escuchaba a mucha gente y leía en redes sociales no, es que eh, a Henry Martín lo llevan por compromiso y que porque los patrocinadores lo piden y por qué no metió Funes Mori que es una manoseada impresionante, pues sí, güey pero también, a ver, si no llevas a Henry, ¿quién llevas? Wey? O sea, no hay jugadores, no se, no se forman jugadores pensando en un proyecto a mediano o largo plazo como lo está haciendo Estados Unidos, Exacto. como lo está haciendo Canadá. O sea, de aquí al 2026 vas a esperar a que termine de consolidarse Marcelo Flores que no fue considerado y a ver si funciona, que se consolide Luis Chávez, que tampoco es un chavito de 20, 20 21 años, o sea, Luis Chávez ya tiene su su kilometraje recorrido y que apenas ahora en Pachuca agarró un nivel bastante, bastante alto. Pero, pero, pero creo ahí, que va a ser el primero que va a emigrar, güey. Sí, no, ya no regresa, güey, el otro va a ser Montes. Ya el Leverkusen ya le mandó un mensajito un guinito, ¿eh? Ahí tenemos la imagen donde... Sí. Donde, sí, sí, si la pueden poner, ¿Qué por a... favor. ¿Qué le... Hola, Chávez. Hola, Chávez. Y la sí. manita así. Ya, ah, bueno. este, yo creo que sí. Y, y, y pensando en eso, digo, el Leverkusen no es una mala opción para el muchacho. Porque es un equipo interesante, que Ajá. tiene un nivel, que compite bien en su liga. Que no es tan bajo como algunos otros Exacto. equipos que han llevado jugadores mexicanos. Güey. Que Ese es el otro punto. Ayer se hablaba mucho, Rafa, del tema de, es que, mándalos a Europa. A ver, a ver, no es mándalos a Europa, güey. O sea, no se trata de mándalos a Europa. Se trata de que los, que los puedas llevar a un equipo donde sí les vayan a dar oportunidad de trabajar. Porque para que estén ahí de banca, ¿qué aprendes? No tienes que rozarte con tus rivales, con la pelota y demás. Yo creo. Sí, sí y no. O sea, sí tienen que, tienen que jugar porque si no pierden ritmo futbolístico. Pero también no está mal que vayan a hacerse profesionales, güey. Porque aquí no son profesionales los jugadores. Ah, claro. O sea, Pero... mira, a mí, a mí el, el, el, el ejemplo más claro que tengo yo, que yo lo vi, que yo palpé, es el chupete suazo. Sí. Aquí, tú siempre llenito, gordito, y rompía la liga, güey. Y se hacía mierda a quien se le pusiera enfrente, güey. Pero se fue seis meses al Zaragoza y cómo regresó Lacho. Flaquísimo, güey. Cuando yo lo vi, se veía esto chupo, chupado sí, sí, sí. de la cara, Por la el abdomen plano, claro. la exigencia, güey. O sea, los traen en chingas. Órale, wey. y no tengo que estarte diciendo, cuídate de la alimentación, haz ejercicio, duérmete temprano, no le metas tanto al chupe. Ellos saben que si, que si se duermen tarde, que si se desvelan, que si le meten a las gomitas y a las papitas y a los refrescos. Están perdidos, güey, y el que sí el que sí se alinea le va a quitar el puesto. Aquí no, güey, aquí te tiras a la maca, güey, soy jugador titular, vengo de estrella, Héctor Herrera, güey, ¿qué pasó? Me voy a la cómoda, güey, a la MLS, acá me están exigiendo, güey, qué hueva, güey. Y, y se fue a la MLS y lo perdimos, Y porque adiós, no hizo nada. Fue, fue de los peores de la selección, güey. Claro. Ahora, y es otra cosa, la selección mexicana no es para hacerle homenajes a nadie, güey. La selección mexicana no es... Ah, dale una oportunidad Pero guardado, no es nuevo, güey. Dale una oportunidad guardado porque, para que su quinto para ¿Cuál quinto partido? Es una vergüenza, güey. Lo, lo, de, lo, de, lo de Herrera igual, este... Chingado, digo... No. Yo creo que no somos tan malos como terminamos a, eh, en los, las Copas del Mundo, güey. Sí. Yo creo que hay mucho más talento en nuestro fútbol, pero ha sido mal, mal manejado y mal gestionado. Porque, porque no hay el interés, lo que hablábamos al principio del programa, pero no hay un interés real que nos pueda hacer pensar que nuestro fútbol va a crecer. Tú lo acabas de decir, la próxima Copa del Mundo, nosotros ya estamos, es increíble, pero pues ya estamos en la Copa del Mundo, ¿Ya? viene, güey. Uh -huh. Pero pues luego, ¿qué va a pasar? Nos va a ir peor que esto. ¿Por qué? Porque no va, no, en la gestión, yo no creo que tengan en su plan el trabajo para poder hacer una buena selección. Yo quisiera, güey, que se sentara John De Luisa, ya que lo ratificaron, que se sentara el señor, acabando el mundial o empezando el siguiente año, y que diga, señores, este es el proyecto. 2026, güey, y que te diga este es el proyecto, se va a trabajar de esta manera, las fuerzas sí. básicas de los equipos en estos cuatro años van a quedar al mando de la federación para exportar jugadores jóvenes de 16, 17 años, como lo hicieron con Charlie sí, los Rayados, güey, sí, sí, sí. que sí. lo mandaron al Toledo dos años y regresó siendo otro otro sí. jugador y, y que, o sea, ¿qué proyecto hay? No me vengas a sentar y decir nuestro proyecto es 17 partidos amistosos en Estados Unidos contra Venezuela, contra Islas de Caimán y contra Cuba. No mames, güey. O sea, no va un a poder... proyecto serio, güey. A ver, vamos a hacernos cargo de la de las fuerzas básicas. Vamos, si los equipos quieren tanto dinero y por eso bloquean a los jugadores para ir a Europa, si por ejemplo Monterrey quiere vender a Montes en ocho, bueno, nosotros le damos cuatro, o nosotros compramos al jugador y nosotros lo vendemos claro. y después Monterrey te voy a, a retribuir económicamente cuando el jugador se consolide. O sea, no sé, güey, buscar pero, formas. Pero hay formas ya, ya preestablecidas. Por ejemplo, ese fue parte de lo que acabas de platicar tiene que ver, por ejemplo, con cómo Estados Unidos empezó a trabajar. Ellos hacen un deal con, con la liga estadounidense y les dice, ¿qué hacemos? Yo te puedo dar la oportunidad de crecimiento. Uh -huh. Se va a Donovan. Y Donovan se convirtió en un monstruo ¿Sí? histórico para los Estados Unidos. Y aparte nos partió la manera en gajos varias veces. No, Ahora tienen a Pulisic, que tiene 22, 23 años, el y Chelsea, es la wey. estrella wey, claro. de Estados Unidos. Y, y ahorita ves, y agarras los de CONCACAF que fueron al Mundial, Costa Rica eliminado, México eliminado, Canadá no ganó ni un pinche partido, el único que está ahí es Estados Unidos. güey. Y ahí de wey. Canadá fue un, una sorpresa porque yo esperaba más, fue el que dominó la eliminatoria, güey. Sí, no sé qué pasó con Canadá. O sea. Se cayó. Yo creo que es, es, lo que pasa es que terminan por ser... El, no, el escenario impone, güey, yo creo. El escenario impone, pero no solo, no solo es eso, Rafa, sino que yo creo que los que realmente del sector se le, le pusieron un tanto de atención, pues nosotros, porque pues a huevo y, y siempre estamos, este pero lo de Estados Unidos iba en serio. Estados Unidos sí tiene un tema de competitividad bien importante. Lo traen la sangre. La, la, la, la cuestión de Canadá es diferente. Mira, yo tuve la oportunidad de estudiar en Canadá, güey. tuve cinco años allá. Y es una, es una historia completamente diferente. Todos son amigos, güey. Y son, de, de neta todos son amigos. Todos son bien lindos. Y sí, todos son, son bien pinches lindos, güey. Entonces, es un país noble, güey. Uh -huh. México es un país noble, güey. Son medio cabrones de repente. Pues es un país noble, güey. Entonces, al noble lo chingan bien fácil. Sí, claro. Entonces, nos han, nos han fregado nosotros. Han fregado Canadá. Y Estados Unidos es picudo. Porque Estados Unidos es... es ah, me chingas... Ah, Pongan un pinche misil y la chingada y la hacen de pedo. Sí, ¿no? lo, como te digo, lo traen en la sangre, güey. ¿Sí? No me vas a chingar, no me vas a ganar, yo tengo que ser el mejor en todo, en todo. Y ahí se ve, ¿no? Entonces, a fin de cuentas. Por ejemplo, ahorita que tocabas el tema de lo de Donovan y todo, me acordé, estaba viendo el programa, que muy buen programa que sacó Televisa, el de Los Maestros, que sí, ¿no? ha tocado no? verlo. ¿Sí? Y me fui de nalgas, Lacho. De nalgas, güey, porque estaba parado y de repente fui de nalgas, reboté y volví a caer parado, güey, pero. Eh, eh. Cuando dice Marcelo Balboa que dice, hemos exportado 200 jugadores en los últimos años. ¡200, güey! Si, o sea, México en su historia ha exportado más de 100 jugadores, wey. estos 200 en los últimos años. Hugo no, Sánchez. Wey. No puedo creerlo. Luis García. Wey. Sí, o sea, te vas para atrás, Hugo Sánchez, Luis García, y son jugadores que van una o dos temporadas y, y se, se regresan, güey. Y estos no dicen, hemos exportado 200 jugadores de 17, 18 años, 19, güey. A, a terminar de formarse ya, adquirir la madurez futbolística y mental. Imagínate estos jugadores que se fueron de 16, 17, 18 años. Es, de esos 200, ¿tú crees que en, en, en este proceso de cuatro años no van a salir de perdido cuatro claro. figuras chingonas que estén jugando en el Chelsea, en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Bayern Munich, en los grandes equipos? ¡Claro que sí, güey! ¡Claro! Pero, y ahí nos van a meter todo el... Pero, sí. ¿Por güey? Porque acá veces. nuestra estrella va a ser Luis Chávez... Con 33 años, güey, 32 años. Y ellos van a tener estrellas a y a jugadores de 21, 22 años, wey. Sí. No, y que siguen hoy, otra vez, en esta misma Copa del Mundo, los jóvenes de la selección de Estados Unidos están rozándose con lo más alto que hay del nivel del fútbol, güey. Uh -huh. Y juegan. Y juegan. Y juegan. Porque y juegan. es la mentalidad, güey, también. Sí, porque no van de paseo. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que Tendrá que haber como una recomposición de todo y tienen que empezar por la cabeza. Si la cabeza va a ser John De Luisa, habría que estar muy al pendiente de qué cosas va a hacer y qué cosas no, qué decisiones está tomando. Porque también debemos ser claros, ¿no? No todas las decisiones que toma John De Luisa son de él. Muchas son de sí, es su un patrón. Manoseo, no, es del patrón, que es el dueño del fútbol. Azcárraga. ¿No? Es pues sí. el dueño del fútbol. Pues John De Luisa, pues, antes de ser el presidente de la federación... Estaba en el América, antes de estar en el América, estaba en Televisa, güey. Sí. Y luego era político, güey, o sea. Sí, no, no, no. Y, se mueve y, ahí. Y, y tan básicamente. Eh, el carrusel de siempre, güey. Y wey. tan descarado es el tema y tan complicado de entender que sean tan chafofos para hacer las cosas que recién, ayer eh, ayer o hoy temprano por la mañana, sale y da la cara eh, Mikel Arriola y dices, ¿y tú qué, güey? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú, qué? Ah. ¿Tú qué? Pues sí, ¿no? Tú eres el de la liga, güey. Gracias, campeón. Ajá. Tu chamba tuvo que... Que dé que, que, que la cara claro. el, el... bueno. El bueno, ¿eh? la claro. federación. Pero no sé, yo creo que la principal y la, y la inmediata decisión más importante es elegir el entrenador. We. Sí, o sea, ese es buen punto. Yo creo que ya basta de ir a, a buscar la estrella extranjera del momento, el, el entrenador del renombre, güey. porque no conoce. güey. O no. sea, ya, ya, ya te equivocaste, tropezaste dos veces con la misma piedra. O tres, güey. Si cuentas, a ver un Goran Eriksson que vino y valió madre. Y luego después te fuiste con Juan Carlos Osorio y también. No, el, el tipo es estudioso, se metió, conoció al jugador, pero cuando llegó no tenía ni puta idea. O sea, no, no, no. Y luego llega el Tata y, y Tata deja la impresión de que nunca vio la Liga MX, güey. Ahora, de, dentro de todo eso, ahí va mi comentario. Estamos y no jodidos. Porque al final, en una Copa del Mundo le ganamos a Francia. En una Copa del Mundo le ganamos a Alemania. Uh -huh. En una Copa del Mundo le ganamos a Croacia. Sí. Todos candidatos al título. Entonces. Le hiciste partido a Holanda, le hiciste partido sí. a otras, a Bélgica, selecciones o sea, grandes. Terminar por ser tan malos no lo somos. Entonces sí tienes que luego ir a aterrizar al tema de la gestión del fútbol. ¿Y qué tanto tiene que ver la mentalidad del jugador, Lacho? Entonces, es, es que sea, que... si le ganas a Alemania, si le ganas a Croacia, es porque tienes calidad, güey. Pero porque no la demuestras en todos los partidos? Es, es que el... contra Arabia, necesitabas ganar y golear, y estuviste a punto, güey. Ganaste y estuviste a punto sí, de golear. Pero, fíjate, pero jugaste mierda contra Argentina y contra Polonia, y bueno, no la metiste. Pero ahí ahí te va. Ahí sí tengo que re responsabilizar 100% al Tata Martino, porque el Tata Martino iba a haber jugado, este, como jugó el último partido, era el primero. Y no es, cámbialo, no. Desde el primer partido, ¡Sale! mete toda la caña, güey. Pon, pon tu, mejor pa, tu mejor plantel. Por ejemplo, me, pare, me parece una tontería y me parece una falta de respeto, de verdad. Y mira que no me cae bien el muchacho por lo que le hicieron a Funes Mori, güey. Uh -huh. Perdón, pero con todo respeto, no te puedo decir que durante toda la Copa, pero hubo momentos en la Copa donde era mucho mejor tener a Funes Mori que a Henry Martin. Henry Martin es un, tipo, es un tractorcito, güey. Se va de frente y no se para. Sí. Y va y choca. Y... Sí, pero el fútbol no es chocar, güey. No es la prioridad del fútbol. El sí. fútbol es la pelota en las patas. El talento en los pies, exacto. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, es mucho más Funes Mori que Henry Martin, pero clarísimo. Uh -huh. Por mucho. Entonces, el Tata tuvo que haber empezado su primer partido sí con los mejores elementos y jugando de la forma que jugó el partido de despedida, güey. Así tenía que ser. Nada más que... Nunca se atrevieron. Y el Tata Martino me parece que termina por ser un técnico de los que tiene no la libretita de Osorio, pero que sí la tiene en la cabeza, güey. Y que dice, no, partido uno tiene que ser de esta manera, el dos como que ya muy mecanizado. Ajá, exacto. Y así no funciona Tony, ni llegan al Mundial y ya tenía pensado como. Y iba aparte, a jugar. Rafa, el latino no funciona así, güey. El latino no funciona así. Los grandes jugadores de fútbol latinos son magos. Son, son, son de la Sacan cosas de la Ajá. chistera, güey. En son, el momento. Son novedosos, güey. En el momento. Se atreven. ¿sí? Como y, van sintiendo el juego, se van desarrollando. Y en México el juego. tenemos diferentes... porque un, tuvimos un Rafa Márquez, güey. Uh -huh. Que ese güey era a la usanza del europeo. El, el, el tajante, cuadrado, cabrón. Uh -huh. Es un pinche histórico, güey. O sea, la verdad es que los mexicanos, iba a decir, no somos, sí somos. Nosotros a lo mejor sí somos muy malos. Pero el jugador mexicano no es malo, güey. No es malo. Está mal manejado. Muy mal, mal manejado. Dirigido. Mal dirigido. Muy mal dirigido. Claro. No, y además muy mal trabajado, Rafa. ¿Por qué? Porque tú ves los entrenamientos. Tú y yo hemos cubierto campamentos de fútbol chingos. Uh -huh. sí, de todo muchos. tipo, güey. Ajá. Y en todos ves a seis, siete huevones que no entrenan. Sí, que Porque sea... aquí duele un chingo aquí, güey. Porque del partido viene el, el partido complicado. Cosa que es un virus, güey. Porque la temporada pasada en femenil pasó, güey. También. Está duro ese tema. Pasó porque resultó... Eh, vale, mar, en tigre femenil. güey. Sí, dilo, dilo, En tigre femenil problema. pasó que, oye, había dos jugadoras que el lunes... Ah, profe, me cala. Aquí, el ligamento, ¿cuál? Aquí. Me cala aquí. Ay, ay, ay, ay. Sí, no, pues, no, pues descansa, güey. Y de repente, viernes. Todo, todo, madre. Vámonos, Ahí. juego. Esa chinga. Entonces, eso es lo que también tenemos los latinos. Mañosos. Y que, y que lo permite los técnicos y los directivos. Lo permiten. Sí, permite, o sea, sí, sí, da, sí, Bueno, dale. Es la estrella, güey. Déjalo que no entrenes. Pero está bien, güey. Si no entrenas el lunes, está bien, no entrenes. Pero cuando entrenes... Hazlo con toda la determinación, güey, porque también los ves haciendo yogi, güey, y apenas si levantan los talones del, del piso, güey. Sí. Y por ejemplo, tú ves a Cristiano Ronaldo cómo entrena el vato. No, parece no. que está jugando, o sea, corriendo, haciendo el zig zag y esto y saltando y ya, en los entrenamientos, güey, que parece que está jugando. Y ves a los, a los mexicanos, güey. Uh -huh. Y Así era. A, a, Cristiano, y a, la pata a este. Cristiano Ronaldo le ha costado tanto, güey, y no hablo de dinero porque también es dinero, porque pues el vato se operó todo. sí. Pero... Imagen, la imagen. La imagen. Pues, claro. Pero el tipo construyó su carrera, güey. Ese güey ese desde joven traía una visión. Sí. Y ese güey dijo, yo voy? voy a ser el más chingón del mundo. Y el güey lo logró. Y es cagante, güey. Es bien sangrón, pero se lo merece. güey. Pues es que todos los que tienen esa mentalidad claro. son así, güey. Entonces, nosotros no tenemos... Dime un mexicano, güey, que tengamos no, así. No, la no. La neta, wey. o sea... Sale al revés, güey. Es o sea, está, está, está bien cabrón. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó desde infantiles, güey. Con todo respeto lo digo uh -huh. y, y valoro mucho el trabajo de, de los eh, entrenadores de, de barrio y la chingada. Pues no saben, güey. Sí, no saben o hacer sea, una recepción tienen, tienen, ajá, tienen el gusto. Sí le vas a enseñar a jugar fútbol al muchacho, pero no lo vas a poder hacer un, un profesional. ¿Quiénes son tus cinco mejores jugadores de la selección mexicana en este Mundial? ¿En este Mundial? sí. Bueno, con Los lo que co mejores Ajá. jugaron, tus cinco mejores, con los que te quedas. La verdad, no, no por lo que pasó, pero me gusta mucho Chávez. Chávez, Coincido porque, contigo. porque además de que es un muchacho que tiene una técnica impactante, ese tipo en un tiro libre te resuelve un partido. Tiene la pone una pierna educada La pone donde él quiere, sí. güey. Está ¿Quién muy más? Güey. Chávez. Chávez, me, me gustó lo de Chávez. Eh... Bueno, Chucky. Chucky. No, no yo es yo es Chucky lo pongo en las de decepciones. Es güey. que te voy a decir una cosa, lo que pasa es que Chucky que llevarle otra pinche balón aparte, güey. No, pero, pero yo te voy a decir por qué digo el Chucky. Porque el fi, al final de cuentas el güey es desequilibrante. Es un tipo que marca diferencia y que, y que te está forzando un defensa a, a marcar. Yo te voy a decir algo. Digo, tuvimos por la banda, güey, a este muchacho, ¿cómo se llama? El, de el que era de Chivo, yo era de le Antuna. Chivo. Antuna, güey. Ah. ¿Me explico? Ah. Entonces, a, a donde yo quiero llegar es que al final de cuentas lo que ya ha vivido el Chucky dentro de Copas del Mundo, pues le da un escaloncito más a, a, a diferencia de los demás. Por eso mismo yo esperaba más de él. Wey. Yo creo y que sí, no. pero, pero ¿con quién juega el Chucky? O sea... Pero, pero sí, sí, te entiendo, te entiendo, pero también a veces tenía para hacer una jugada más fácil y prefería terminarla él solo. Yo creo que... Le no hay... faltó saber elegir sus jugadas. Sí, y aparte tener más confianza en sus compañeros, porque también. a lo mejor él lo que ve hacia... hacer el... si se la va a cagar? Mejor la cago yo. O sea, yo. porque la cosa que él tiene que nosotros no tenemos es que ese güey vea todos, todos los días y mm -hmm. los ve y te digo y sabe cuál es el huevón y cuáles sí. son es esos pendejos. Bueno, para mí Ay. es eh, el mejor Luis Chávez, Gallardo se Mundial mundialazo. No, Gallardo se hizo desde el previo güey. Antes sí. del mundial, Gallardo, Gallardo, cerró perfecto estoy, estoy, de estoy, estoy muy claro, perdón, que Gallardo dijo esta es mi oportunidad, uh -huh. y el muchacho lo hizo bien. Ahora ojalá que lo mantenga. Pero yo estoy de acuerdo contigo, sí. Gallardo. Gallardo, eh, Luis Chávez, César Montes. Eh, mm. Me gustó el trabajo de Moreno también. Pero Me ya. parece que, que se Moreno, comportaron a la altura. Pero ya, Moreno. No, ya, ya. ya. Su último Mundial, güey, ya va ahí. Sí. Sí, sí, este llegó en muletas y al final terminó sacando energía de no sé dónde y se aventó un sí, mundialazo. Sí, sí. Y de los peores, pues obviamente Jorge Sánchez, que fue una coladera en la lateral. Sí. Eh, eh, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Raúl Jiménez, eh, Uriel Antuna, Orbelín de los Buenos también, eh, sorprendió pero, pero, con pero, un pero, partido. Bueno, es a mí, no sabes... ¿Por qué nunca, nunca le dio la oportunidad hasta el final? ¿Para qué, güey? ¿Al final para qué? El muchacho pega bien la pelota, pega con los dos perfiles. Tiene mucha visión. Tiene güey. mucha visión. Muy tipo como Charlie, diferentes, pero muy tipo como uh -huh. Charlie. Son tipos que ponen la pelota donde hay que ponerla, güey. Y, y es triste que... Qué feo es, güey, que nos, estamos, nos seguimos dando cuenta de que si había con qué, güey. O sea, si había con qué. No, no estoy hablando de hacer un gran papel, güey. Pero Ajá. si había con qué. Sí, para hacer un poquito más de lo o que O sea, se hizo. yo decía, el muchacho, el Johan Vázquez, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no? No jugó ni un minuto, wey. ¿Por qué no, güey? El cabrón no le da miedo. Va y, es de los muchachos que va y choca, no pide disculpas. Bien hecho, cabrón. O sea, no todos, no todos tienen que ser amigos. Sí, yo prefería, en la cancha, yo prefería a Johan Vázquez que a Néstor Araujo. Wey. El otro muchacho este que está también en Europa, eh, que no lo ¿Qué usaron. ¿Qué posición? Nunca. La, es como lateral, ¿no? También. Ah, este... Arteaga. Arteaga. Arteaga. ¿Por, ¿Por qué no, güey? Porque Gallardo no soltó el Sí, puesto, pero, pero como quiera. ¿A poco, a poco si le dice a Gallardo Nito que juegues a, a perfil cambiado? No va. Claro que va, güey. No, pues sí, o lo puedes poner o o más a él, adelantado. O, o Arteaga mismo, güey. Uh -huh. O a, a Arteaga y a Gallardo adelantado. Ajá. Pues son de las, de las cosas que dio el Mundial. A, a fin de cuentas, México eliminado. Se veía venir este de, de Bacle, como dijiste, en una crónica de la muerte anunciada, y, y el Mundial ha sorprendido por resultados inesperados, güey. O sea, sí. ayer se queda fuera Alemania. Y, Increíble, y por un, O sea, ese grupo es el grupo de la muerte, y en un momento, un lapso de partido, de, de porque están jugando a la misma hora, donde estaban clasificados Japón en primer lugar y Costa Rica en segundo lugar, y España y Alemania estaban fuera, güey. Nada más ¿verdad? que Alemania mete un gol... Vuelve a empatar el partido contra Costa Rica y Alemania no le alcanzó y al final de cuentas empaten puntos con España, pero España el 7-0 que le metió a Costa Rica lo termina calificando, Me hubiera, me hubiera gustado que pasara eso. No, a yo, mí yo, yo, imagínate, no, yo imagínate, dije, ya píntale cuando estaban calificados Japón y Costa Rica. Sí, pero imagínate que hubiera pasado, güey. Sería no, histórico. histórico, porque era, era el grupo donde dices, pues no, no hay de otra España y Alemania. <ríe> pura, pura vida. vida, pura vida. Y de Alemania, dos mundiales seguidos en, en fase de grupos eliminados, sí. impresionante. Lo que pasa es que Alemania creo que se ha... ¿Qué a, va a pasar a, ahí? Yo creo que Alemania ha sido re, renuente a cambiar de generación o sea, y, se, y a cambiar se, sus formas. Son cuadrados, güey, son súper cuadrados esos vatos. Ah, pero Alemania es de esos que ya me pasó, no me vuelve a pasar. Güey. Mira, Mira ¿nunca, no, yo nunca me voy a olvidar, Rafa, en el 2006, en el mundial, uh -huh. Yo tenía, yo tenía que hacer una cantidad de, de notas previas al Mundial este antes de entrar al Mundial. Ajá. Y estando en Alemania, yo ya, ya no tenía a quién acudir, güey. Porque pues aquí como que ya, pues, sacas cuates y leches. Pero, pero allá, pues nada, güey. Entonces, contacté, hice un reportaje del Ajá. grupo que son dueños de dos marcas deportivas muy importantes. no Las, pero Son muy importantes. La de Cid y de los rayitas sí. Muy importantes. Que tienen la mayoría de los equipos. Exacto, exacto. Y entonces hicimos un reportaje muy padre, y luego les digo, oye, necesito algo ya, pero de, de viva, de gente viva, güey. O sea, no, ya la, también para las piezas y todo, pero Ajá. necesito algo de más. para ah, a regresar y luego tú conoces algo, y, ¿no? me van a matar. Entonces, este, y me prestaron, eh, me llevaron a las instalaciones del München y me prestan a tres chavitos: 15, 14 y el otro era de 21. Este, que estaban en las fuerzas inferiores del valle. Oye, los tres, los tres vatos así. ¿Los veías? Así, ¿no? uno, uno, uno. ¿Como soldados? Sí, y yo en mi inglés, alemán, güey, les decía, oye, pero eso es... Y cuando les digo, oye, ¿y no las fiestas? Ah. Y dice el mayor, no. Nada. Y en, a Noting. grandes rasgos, no, porque nosotros hoy... Tenemos que guardar esta disciplina porque hoy estamos empezando a construir el futuro de nuestra familia. Qué madre, no, mames, yo no pensaba en eso. No, de... oh, pues claro que no. Entonces, yo todavía yo... ni lo pienso, güey. Entonces, ¿Estás de acuerdo que desde ahí sí, es una mentalidad podemos muy, muy empezar padrona, a entender güey. por qué? Estamos así de jodidos, ¿no? Sí, claro, totalmente, ¿no? Y a fin de cuentas, pues ya hay algunos, bueno, ya todos los partidos definidos, ya los, los la fase de grupos ya terminó. Y ahora a ver qué viene, ¿no? Porque después de esta fase de grupos, yo creo que se perfilan eh, Francia sí. como favorita, por ahí, pues Argentina ta, tal vez, porque va contra una Australia que sorprendió también a Australia. Sí, sí, sí. La verdad es que, que no se esperaba que pudiera avanzar. Y, y son de los partidos interesantes, países bajos contra Estados Unidos, que quedó mucho a deber, siento yo, la selección de, de Holanda. Pero también, por ejemplo, lo que pasa en el grupo donde está Croacia y Bélgica, sí oh, también estuvo estuvo dramático, estuvo bueno, ¿no? Porque Bélgica queda eliminado, ¿quién se lo iba a esperar? Lo, lo, lo de Bel sí, de acuerdo contigo, lo de Bélgica es increíble, pero te voy a decir algo porque no nos debe sorprender tanto. Van, si, mal, van, si no mal recuerdo, un par, ¿no? Uh -huh. Un par de... De mundiales en donde se han quedado en la rayita y, y siendo y, y siempre siendo considerados como los más importantes. ¿no? Sí, siempre se espera más de ellos y terminan por, por arruinar. Y lo de Marruecos, pues la sorpresa. Mira, ahí el, eh, Lukaku, Lukaku que, que no puede creerlo, por la manera en la que, en la que quedan eliminados cuatro puntos por cinco de oh. Croacia y siete puntos de oh. Marruecos. Con jugadores, siete invicto Marruecos. Con jugadores como de Bruin y una selección monstruosa, güey. Que desde el mundial pasado ya se esperaba que fueran finalistas, por lo menos, ¿no? Y, y se quedaron. Y se quedaron en la orilla y ahora ni siquiera que, avanzaron. En el pasado les logra pasar por encima luego Croacia. Croacia. Y Croacia es el que luego se mete. Ajá. Y que llega hasta la final. Y ahora pues acá con Canadá y Marruecos, que Canadá, pues lo decíamos una de las decepciones porque se esperaba mucho sí. y no ganó ni un solo partido apenas y alcanzó lo bueno que a meter por lo menos dos goles, pero cero puntos y Marruecos con siete puntos que pasa invicta. Es que llama mucho la atención lo de Canadá porque en, en, las, en los torneos previos que hemos vivido ya es que ahora tenemos torneos de todo, güey este Canadá se vio bastante bien, bastante bien pero se desinfló para la Copa del Mundo. Sí, quién sabe por qué. Quién sabe, la verdad, yo esperaba yo esperaba mucho más de Canadá y pues Marruecos, ahí lo vemos que sorprende, sorpre, so, sorprendió desde, desde el inicio y termina pues yéndose invicto. Marruecos. Sí, es, y, y, y, y esto abre una puerta también para entender que, que el fútbol no siempre será del más ducho con la pelota. ¿eh? A veces el físico, el desgaste y uh -huh. eso te lleva a que te encuentres con... Con la fortuna de, de ganar partidos. Y creo que el fútbol, y más en estos niveles, cada vez va a ser más físico, Rafa. Más que el, el escondo la pelota, el juego bonito, creo que empezará a desaparecer en, la, en el formato que nosotros lo conocemos. Sí, se está viendo pero, un pero fútbol checa, diferente. Pero wey. checa los brasileños. Hoy, hoy el brasileño ya no es el, el medianón, medio chaparrón, o, sea, eh, o sea. Que todavía que, tienen esa sí, magia sí, porque no se pero, les va a ir, nunca. Pero hoy ya son más, más grandes, de, de, más golpes. Más físicos, más fuertes, güey. Entonces, eh, yo creo que la tendencia al fútbol mundial va para allá. O sea, hoy, por ejemplo, si, no sé, si nos está viendo a lo mejor un papá de esos que, que mi hijo va a ser jugador profesional se jugar. y va a ser, eh, uno de los consejos es: checa eso. El, el fútbol se va a convertir en, en más físico que talentoso. Sí, yo yo coincido contigo, siento que va para allá, para que obviamente el talento tiene que ir de la mano con lo físico, porque sí, claro, de nada claro. te sirve un güey de acá y todo. Sí, no, pues Trompote, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, ándale, exactamente. Entonces, tiene, que, tiene que tener también buena calidad y saber qué hacer con la pelota sí. en los pies. Sí, no, no, pero pero siento, siento que esa parte, esa parte lo tienen. O sea, esa parte lo tienen como, como, lo tienen así como muy naturalito, ¿no? Uh -huh. Este, ya nada más faltaría, faltaría el otro. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenemos en redes? Echen. Oye, pues lo, lo, el, el coqueteo que platicábamos al principio, ah, no. ahí, está, ahí está, mira, está. el guiño que le hace el Bayern Leverkusen a, a Chávez, hola Chávez, después del golazo. Y el Pachuca, pues dijo, ¡eh, pa'! Está buenísimo porque la respuesta de Pachuca es Hola. ¿Hola? ¿Hola? O sea, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. No, pero cómo con... cuando vas, estás con tu vieja y luego llega un amigo, hola. ¿Cómo? ¿Cómo que hola? ¿Cómo, cómo que oye, hola? Oye, pero te digo una cosa. Conociendo a Jesús Martínez muy bien, este, su ola no es de menojos, Su ola es de, ah, de ¿cuánto traes en la bolsa? Ay, wey? Wey. ¡Claro, güey! No, pues es que es el negocio. Claro, wey. y este es el momento, porque Pachuca no está pasando por un buen momento, eh, eh, ni deportivo ni económico. Uh -huh. es, digo, uh -huh. no está tan jodido, pero no está pasando por un buen momento. Y a lo mejor Jesús Martínez sí se atreve a darle la oportunidad a, a Chávez de salir. Yo no sé si el Leverkusen sea la mejor opción. ¿No? Pues, mmm, no sé. Yo digo que es, es un buen equipo. O sea, el Leverkusen es un buen equipo que, que puede terminar de, de darle a Chávez ese, ese último jalón. Yo, yo te para... diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, sería de mucho mayor empuje para Chávez ir al Leverkusen. ¿Qué, qué? Que ir a Holanda. No, totalmente a Leverkusen. O sea, la liga, bueno, la, liga la Bundesliga, sí. mucho más. Te voy a decir por qué, Eri porque ayer una persona me decía, es que me los todos a Holanda. Y yo, ah, la dice tiene sus momentos buenos y sus momentos muy malos. Y mira nada más, ahí está Gutiérrez. Sí. ¿Qué hizo Gutiérrez, güey? Nada. No, lo metieron y decepcionó nada. completamente. Y en ¿no? Holanda es Don Gutiérrez, güey. Porque sí lo toman mucho en cuenta. Entonces, por eso yo, yo sigo insistiendo. Hoy el jugador talentoso, sí. No debe dejar de ser talentoso, pero sí se va a tener que empezar a preocupar por el físico. Sí. ¿Quién, ¿A quién pondrías de entrenador de la selección mexicana? Esa es un, una muy buena pregunta, Rafa, porque hoy está la lucha de que tiene que ser un mexicano. Tiene que, yo creo que tiene que ser alguien que entienda la idiosincrasia de nuestro fútbol. Para uh -huh. empezar, güey. Para empezar. Porque si no, empiezan los broncas. Pero, mira, hay muchos. Yo tengo dos opciones. A ver. Dale. Una es Mohamed... Ok, creo que no le va a gustar a muchos, pero dale. Pero, pues, conoce al mexicano sí, sí, sí. de pies a cabeza. Es que la bronca es que, mo, haz de cuenta, Mohamed lo vas a poner para que ordene al equipo y Mohamed es desordenado. Pues, sí. Sí, sí pero ha hecho bueno o sea ha hecho buenos trabajos buenas gestiones cantados, ¿sí? es que la bronca es que selección es otra cosa ¿no? o sea, que la gente ponga quiénes son sus candidatos sí, sí, sí. porque por ejemplo en, en la mesa de los de los maestros sí. que, que platicábamos del programa Televisa eh, la Volpe propuso incluso una tercia de técnicos o sea dijo yo propongo que esté Jimmy que esté Miguel Herrera y quién fue el otro que dijo Ah, No me acuerdo, pero propuso a tres entrenadores y no, y no suena descabellado. No suena wey. descabellado. Para mí no está mal. Si, por ejemplo, en el fútbol americano hay un entrenador que trabaja con los defensivos, con los uno ofensivos. con los ofensivos y con los equipos especiales. Pues, Oye, si, si el Tuca trabaja muy bien en defensa, pues pon al Tuca que trabaje el aparato defensivo. Wey. Pero también lo que va a pasar y es que pone si, al piojo sí, tra que trabaje el más ofensivo. más que vas wey. a tener cinco, haz de cuenta, por decir. Y vas a tener que pagar cinco. Y la Federación Mexicana de Fútbol no es de los que paga cinco. ¿eh? Ellos pagan de uno, chingonón, porque necesitan hacer show. Uh -huh. Entonces, no sé. Pero te voy a decir una cosa. Hoy a México, todas las propuestas son buenas. Vengan. Por ahí brinda sí, una ver, buena. Ponga la Vengan. Gente, que pongan la claro, que, claro. que pongan quiénes son sus candidatos. Exacto. Porque, porque hoy está tan perdido el tema del fútbol mexicano que hoy... Algo que no teníamos contemplado puede llegar a ser la solución. Entonces, uh -huh. digo yo, venga, pongan sus comentarios y platicamos al respecto de ello. Pero hay mucha gente que... A mí me dijeron, una persona que sé que sí es muy cercana a esta persona a la que te voy a hablar, que puede ser uno de los candidatos más importantes, es Rafa Márquez. Sí, es lo que te voy a decir, bueno. que, que está sonando fuerte, que ya Rafa está trabajando en Europa, sí. con el Barcelona. Puede ser, tal vez. Pero... Y, y, y le puedes creer y, y puede controlar un grupo, ¿por qué? Porque él ya estuvo por encima de cualquier otro que puedas traer. El mérito ¿no? de Rafa es por su por lo que fue como jugador, porque como entrenador pues, va a empezar de cero prácticamente. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, ya fue directivo también un tiempo, un momento con el Atlas, pero ahora trabajar como entrenador es, va a empezar de cero. Pero la jerarquía que tiene es como para poderle gritar y jalarle del pelo a de las orejas a cualquier jugador, ¿no? Claro. Que no se te monte, que no se te suba. Y es mexicano, ¿no? A fin de cuentas le dolería cualquier derrota, cualquier situación negativa que pase con la selección. Yo, mis dos opciones era una, Mohamed, y la otra, la golpe. Sí... Que no ha dirigido últimamente, que la golpe él dijo que ya se retiraba del. No, de ya, pero los mientras banquillos, lo tengamos con vida. Pero, pues sí, porque ya está grande. No, muy. Ya está grande. Pero no, y, y, y, el, y el viejón es, es un le monstruo. Le sabe, le sabe. Es un monstruo, un monstruo. Pero, pero a lo que yo voy es que finalmente tienes que buscar eso. Porque lo que te va a dar la golpe es esta parte de todavía rascándole un poquito a lo que es el pasado. Uh -huh. Y lo entiendo. La golpe tuvo una gestión mundialista bastante buena, güey. Ah, y Ambris. Fue el otro que bueno, propuso que propuso digo, La Volpe. ¿Sí? Dijo Jimmy, Piojo y Ambriz. Todos son buenos. eh. Todos cala Se calarían. Se hablaba de Almada. A mí me gusta Almada. El trabajo de Almada me gusta. No porque fue campeón. ¿eh? Uh -huh. Pero me gusta el trabajo de Almada. Es un tipo que maneja muy bien el tema personal, jugadores y, y, y el resto. Y, y sería una buena opción. Para mí es una buena opción. Creo que no va a pasar. Creo que no va a pasar. No. Porque no creo que el grupo Pachuca diga, ah, no, pues que se lleven a mi joyita, ¿verdad? Y que se lleven también a mi técnico y que se lleven... Pues no, güey. No, no. Desarmas a la institución. O, ¿no? o va a buscar sacar un beneficio Pachuca de alguna manera. güey. Ah, claro. Sí, no, desde ya sabes, el... ¿no? No, no. Pues ya sabes los arreglos. De todas, todas. No, Chuy Martínez es un tipo que no pierde. Ya se la sabe. No pierde sí. ni una. No Entonces, pues una. vamos a ver, este pero... Podría ser una buena opción. Fíjate que yo lo de Miguel no lo veo mal. Porque lo de Miguel para mí va más allá de, de las broncas que tuvo antes, ¿no? Pero es un tipo que ya manejó selección, lo hizo creo que muy bien. este Seguramente aprendió de lo que pasó, uh -huh. que es algo que todos dicen, ah, Miguel, Miguel, por, y todo se le cargó a Miguel por la simpatía que hay por Cristian. Sí. Pero, por ejemplo, yo en lo particular tuve la oportunidad de poder platicar con él después de que pasó todo. Y yo sí le dije, tú te pasaste de lanza. Porque tú puedes criticar todo, cabrón. Todo. Pero te metiste con su hija. ¿A, a Martinoli? Sí. ¿Le dijiste? Sí, sí, claro. Tengo, tengo una buena relación uh -huh. con él. No, somos mejores amigos. Pero tengo una buena okay. relación con él. Y le dije, te pasaste de lanza. Si tú le dices algo a Miguel o al auxiliar de Miguel, bueno, pero no a su hija, güey. Uh -huh. Los hijos son intocables en todos los rubros, en todos. Brincarías tú, brincaría claro, yo, sí, brincaríamos totalmente. todos. Entonces, Cristian se equivocó. Él tiene su carácter y su forma de él y él va a seguir así. No va a cambiar, pero, pero se equivocó. Y lo de Miguel creo que puede ser una buena opción, pero ahorita está muy quemado. Sí, no. Está muy quemado. A mí me late lo de Almada. Y de un mexicano sí está bien. Nacho o Rafa está súper bien. Porque también si no llega a funcionar. Ya estamos acostumbrados como que a perder mucho. Pero si no llega a funcionar. <risa> pero si no. Si eres si, aquí en tu mundial. Pero si no llega a funcionar, ya, te, ya también sale una, una línea muy buena de que es. Eh, no es a huevo que sean pueblos mexicanos. Uh -huh. No, pues. O sea, pueden ser. Eh, pues, es que todo. Todo contribuye, es un entorno que contribuye a que las cosas salgan bien o salgan mal. Wey. Exacto. Porque me da risa, güey, que también veía al final eh, a, los, a lo, los comentarios en Twitter de la prensa capitalina. No, pues es que le dio de haber dado más minutos a Funes Mori. Es que Raúl no estaba, hubieran metido a Funes Mori. Esos mismos que hace un mes... Estaban reventando a Mori, güey. Claro. No, ¿y que ¿Por qué va? ¿Y para qué lo llevan? Y ahora, no, es que no metió a Mori. Y es que le, dio, le, le, le debía haber dado más minutos. Y esto, güey, tú generaste un entorno negativo, güey. Claro. Tú generaste un ecosistema mm. de, eh, contaminado, güey, de, al, al alrededor de la selección. Y general, ahora... Pff. Al final no van a poder borrar nada, Rafa, de lo que pasó. Y es un fracaso. Es un fracaso. No, es un fracaso totote. totalmente. Que ellos lo pueden manejar como algo que no es tanto... Pues sí pueden hacerlo, güey, porque porque es un negocio. No, pero no hay forma de... no puedes Pero no, puedes, con pero no dedo, puedes justificarlo. Güey. Vaya, yo, yo me refiero a que ellos hacia adentro, para ellos es, ay, bueno, pues, listo. Eh, viene otro mundial, siempre estamos, y ahora va a haber Exacto. más elecciones, pues con más ganas, y el siguiente estamos en nuestro lugar seguro. Y pues ellos es lo que les interesa, ¿no? Está fregado el tema. En ese sentido está, está mal, y, y creo que va a ser muy difícil, porque creo que esta generación de la selección mexicana tampoco era tan mala, Uh -huh. porque si hicieron lo que hicieron en el último partido Rafa yo no sé si agarrando vuelito o sea desde el primer partido eso hubiera funcionado diferente yo no sé por qué teniendo tres partidos que, que es un chingo de tiempo si juntas todos los partidos en minutos uh -huh. es un chingo de tiempo para poder ver ya de neta no en entrenamientos güey, ni en pruebas con partidos de mentiritas no en una copa del mundo ver y decir sabes que Antuna no me funcionó gracias ok ya sabemos que Antuna no que no te va a dar pero, pero oye prometí a Orbelín y mira cómo cambió el panorama, que esa era la molestia de Edson Álvarez. Porque él lo dijo, no es no jugar, güey. No es que me saquen, es, no mames. O sea... ¿A quién metes, verdad? Eh? Sí. Me está a... sacando para meter a este... Y aparte estamos hablando, el que yo creo que es el mejor jugador mexicano que hay ahorita. Y en Europa. Sí, el, el, el que más regularidad tiene en Europa, claro. ¿no? Y luego también, por ejemplo, te quise de declaraciones, lo que declaró el mismo eh, Luis Chávez, ¿no? Que dice, pues no le entendimos... Contra Argentina, porque hizo esos movimientos, güey, porque hizo ese planteamiento, güey? O sea. Pues ahí te dice todo. O sea, si estás jugando con un 4-3-3, ¿para qué le mueves con línea de 5 y este y lo otro? Esto, no, güey, no, no tiene que está, está fregado el tema, mi Rafa. Y, y es un tema largo, muy largo. Ahora, ¿con quién te quedas de tu favorito? Ya para despedirla, Lacho. ¿Quién, ¿Quién es tu selección favorita para, para el, el título? No, pues está bien gacho, güey. ¿O a quién le vas? Yo, yo pensaba, no quién quieres, yo, no. no quién piensas. ¿A quién quieres, a quién yo, le vas? Yo yo quería, este... Bueno, yo quiero. Me puedo decantar por el fútbol de los ingleses. Uh -huh. La verdad, el equipo está fiera. Este, me quedaron muy mal los belgas, güey. ¿no? Se pasaron sí, de... Sí, pues no valieron. Se pasaron de... <risa> este... Pero yo, yo tenía todavía como... Esperanza en esperanza Bélgica. Esperanza en Bélgica. Pero España, güey, es un avión. España es o sea, un ¿te avión. gustaba la, la belga? Ahí, ahí te voy, no, gracias La selección a vos, belga, ah, la selección sí, me belga. Me gustaste mucho y dije yo, no, gracias <risa> a vos, no. Pero te voy a decir algo, güey. Este, me encantaría Brasil-España en la final. Me, sería monstruoso, güey es que yo quisiera a España, güey, como campeón, porque, porque me gustaría que, que le dieran la madre a, a la prensa española sí. Luis Enrique, güey, porque también le estuvieron jode claro. y, a y a Morata, güey, ¿no? Y jode y a Morata y jode y jode. Y así estamos, mira, hasta la, la remota. Así sí, es sí, así, güey, los españoles, la prensa española a Luis Enrique, y Luis Enrique salía a las conferencias y se la curaba de ellos. Y, no, oh, bueno, pues es, no es mi selección, yo elijo a quién. Pero no es, no es que sea la selección de Luis Enrique claro. y empezaba y, y menos los calentaba. Wey. Pero por lo que ha hecho sí va a pasar a la historia como la selección de Luis Enrique, porque ha sido una gestión completamente diferente y no había fe uh -huh. en esta gestión. Y, y ya lo que era un punto de quedarse fuera, güey. Y al, alcanzaron a calificar. Yo, ojalá. Brasil, España. Yo siento Brasil como la más fuerte, después veo a Francia y por ahí a lo mejor España. Argentina no me termina de convencer todavía. Vamos a ah, ver pues cómo si, le van Si, si eh, avanza ya Argentina, nomás que me le pongan una vena repasada. Nomás por el gusto, güey, por favor. Y me, o sea, si pasa a Argentina, <risa> me gustaría por Messi. Porque un histórico merece una copa. Ah, yo, pensé, yo pensé que ibas a decir, porque nada es que el canelo se le pasó de la. <risa> <risa> También se le bañó el canelo. Que ya reculó el canelo. No le digas eso porque te va a partir la no, madre. No, no, bro. no, no. con. Reculó, no reculo. <risa> no, reculo. Qué bueno que también Pero, queda porque si, si se echó para atrás. Eso, si se enoja, reculo, yo, güey. <risa> sí, no, ya, no eh, ya el Canelo dijo que se pasó, que se exaltó un poco, y bla, bla, bla. Y, y le pidió, le ofreció disculpas a Messi y Es que, y a toda es que la yo te voy a decir una cosa, el muchacho se, se equivocó porque sí es cierto eso que se explican. Se calentó, ¿no? No, y sí es cierto lo que dicen, o sea, sí pasa. En los vestuarios es una ley, es una regla. O sea, el, el, todo el, todo el, que el utilero es. Lo que tienes al piso, va para lavarse. Uh -huh. y, eso, y, y Messi la tenía en el piso, es todo. Se Entonces, ve que la patea, pero es porque levanta no, el pie para... Pero, pero la, hace esto. Ajá. No lo vemos ahí en la cámara. Sí. Pero, pero hace, eh, está al pie aquí con el y pie. con el otro zafas el zapato. Ajá, sí. Y es eso. Ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es el jersey, güey, es el escudo. O sea, si fuera la bandera como tal, ahí sí. Uh -huh. Es de partidas de madre. Yo creo. Sí. Lo otro es el escudo y no es el escudo nacional. Es el escudo de la selección. De la selección. No es el nacional. Porque el águila pinche que pusieron. Porque está bien fea, güey. Sí, horrible, güey. Está, está bien horrible, pinche. Horrible, este, Espero pare... que todavía, todavía tengo la esperanza que la cambien, güey. Me parece águila, güey. Entonces, o sea, son decías tontas de los pinches milenios. Pero bueno, el <risa> tema el tema al final es que no fue realmente, creo yo, no fue realmente uh -huh. una ofensa como que era que titi, titi por si se nos escapa pero pero no fue una una ofensa pisar la bandera güey pues, decir <risa> me acordaste de, de Eugenio Derbez estaba viendo TikTok eh, y dice Eugenio Derbez se graba y dice este es un mensaje para el Tata Tatata. <risa> tata tata tata y ya, tata tata, tata. <risa> bueno ah, dijo? es mensaje para el director técnico de la selección mexicana Tata Tata. <risa> <risa> Estuvo muy buena. Y lo okay. no, que Que güey, tata, tata, mil veces. Sí, wey, sí. vámonos, Nacho. No, vámonos, mi hermano. Ya. Vámonos. Vamos a apagar estas te velas acabo. y volverlas a aprender hasta dentro de cuatro años. Bueno, tres y medio. Wey. Tres y medio, tres y medio. Vámonos. Vámonos.